Hola, buenas tardes. Hoy estamos con el movimiento Mojateporales. Lo ha empezado la asociación TodosConales.org. Y lógicamente a mí me nominó una de las primeras y me nominó Yetsa. Yo nomino a Oscura Forastera, a Francisco Miguel López Gallardo, a, a Chimo MJ, el mejor imitador de Michael Jackson que hay en España. Y a Chris Axan. Bueno, mojate por Alex. <risa> <risa> Tiene más agua que el otro. <risa>